concienciada querida, estoy muy concienciada porque resulta que los combustibles fósiles por poner un ejemplo están contaminando tantísimo el medio ambiente que provocan un cambio climático y eso puede ser catastrofísico y muy malo para la humanidad por eso estoy muy enfadada ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la humanidad? ¿Te caen bien las personas? Sí. Casi todos. Yo soy una persona. ¿Te caigo bien? Eh? Sí. Tú eres mi amiga. ¡Qué bien! Pues yo, amiga mía, también estoy muy enfadada con los combustibles fósiles, esos que has dicho, y con los cataclismos, ¿Lo sabías, amiga mía? Y por otro lado, todo, cada vez se cortan más árboles de los bosques, que por eso el desierto es cada vez más grande en el mundo, y eso me pone furiosísima. Sí, a mí también me pone igual que furiosísima. Y para colmo, que muy poquitas ballenas, y de algunos otros bichos, y por culpa de los pescadores de ballenas y de los cazadores de otros muchos bichos, por el cambio climático y Porque estamos muy concienciadas las dos, ¿verdad? Sí, en eso que has dicho, estamos de acuerdo. Pero, ¡jolín que leña! Siempre con los peros. Si estás tan concienciada, como dice, ¿por qué has tirado esa lata de naranjada al suelo y esa cáscara de plátano? Y ese envase de patatillas con sabor a langostino, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿De verdad le digo eso? Hace un momentito que te he visto yo por el rabillo del ojo Habrá sido sin darme cuenta ¿Seguro? Soy una despistada ¿Segura? Es que por aquí hay poquitas papeleras Además, es una lata muy chica y una cáscara muy limpia y un envase muy bonito con dibujitos y todo, que adorna bastante el suelo. No adorna nada, lo único que hace es manchar y contaminar. Ay, pero por aquí no hay desiertos ni cataclismos todavía. Tú lo has dicho, todavía. Pero, como sigamos así... Oh, lo siento. Y además, las latas y esas cosas hay que reciclarlas. No te acuerdas. Ay, lo de la explicación de reciclar las cosas se me había olvidado. Estoy en blanco. Pues hay que reciclar lo que se pueda. Y además, hay que ahorrar energía. A ver... Explícate bien lo de la obra de energía. Pues nada, que resulta que los recursos son limitados. ¿Lo cual? A ver, dime qué es la cosa para ti más valiosa de este mundo. ¡Ay, los chicles con sabor a sandía! ¡Guau! Wow, ¡Me chiflan. Pues tú imagínate que los chicles con sabor a sandía se pudieran acabar, porque quedarían muy poquitos. ¿Ah, sí? Sí, porque si hubieran puesto de moda y todo el mundo a todas horas esto estarían, dale que te pego, al chicle de sandía y lo gastarán incluso sin apetecerles mucho y lo tirasen al suelo sin apenas masticar uno tras de otro. ¡Bolines, muy mal! Pues, en ese caso, alguien tendría que decir, ¡basta! Y deberíamos tener mucho ojo y no comernos más de un chicle de sandía por persona, a la semana, por ejemplo. ¿Tampoco? Claro, porque si no, llegaría un momento en que nuestros hijos se quedarían sin comer un chicle de sandía nunca. ¡Ay, qué triste sería la vida! de los pobrecitos y sin haber conocido algo tan fantastiquísimo. Pues así están las cosas. <sut trays> no hablas eso, por favor. ¡Socorro! ¡Eso es! ¡Que este? se están acabando los chicles de en el mundo! ¿Es ¡Eso es horror, horrorísimo! Tenemos que hacer algo. Manifestémonos en las calles para que la gente no.. contaminantes que sirven para utilizar los coches, los trenes, los aviones, para que funcione la fábrica, para el uso de los teléfonos, los televisores y todos los aparatos eléctricos para que hacen nuestra vida normal. Y hay que buscar energías alternativas. ¡Ah! Eso ya lo sabía. ¡Qué susto! ¿Crees que lo que se estaban acabando eran los chicos que se pero las fuentes de energía tienen más importancia que los chicles de sandía. ¿Qué sabrás tú? Pues sé mucho de esas cosas. Resulta que... No sé si te habrás fijado, pero yo soy verde. Que tú... Ya, estoy viendo a la tienda a comprar sanchillas. Que no digo verde de eso. Ah, no. Yo soy verde, pero de ecologista. ¿Así? ¿Ah, sí. Pues yo más. ¿De verdad? Sí. Demuéstrame Ahora mismo. Venga. ¿Tú ¿Tú vamos. ¡Vamos! ya voy! No me las prisas que yo necesito. Tú no eres verde. Que no Ahora yo soy verde ecologista que yo que yo que yo que me pongo nervioso y no me salen las palabras así que mejor empieza tú pues yo soy bastante ecologista por lo tanto soy bastante verde porque por ejemplo para ahorrar agua me ducho en vez de bañarme ¡Bah! eso no es nada eso lo hago yo pero mira porque yo solamente no me baño para ahorrar agua, sino que además muchas veces ni siquiera me ducho a no ser que me pillen mis padres y me olviden ¿Qué guarrada! Que eso dicen mis padres, pero a partir de ahora les voy a decir que es por el ecologismo. Tú no tienes idea de ecologismo. ¿Que no? toda el agua, a no ser que sea necesario. ¡Ay va! Pues en esto me ha muchas veces, sin querer, porque a menudo se me olvida tirar de la cisterna cuando voy al bate. ¡Qué asquerosilla! Comprometida con el medio ambiente, querrás decir. ¡Ja, ja! Y no me hagas reír. Te estás picando, porque yo soy mucho más verde que tú. A mi lado no llegas, a maripia. ¿Picarme contigo? Mira, yo nunca dejo los grifos abiertos cuando no los estoy utilizando. Por ejemplo, al lavar los platos. ¿Tú qué haces? Que si lo hago, muchas veces, más veces que tú. Porque nunca lavo los platos, siempre los lavan mis padres. ¿Oh, no? A ver, soy verde o oh, no soy verde. ¿Qué te pasa que te estás poniendo parda? ¡Eh, tú, amarilla, ¿por qué no hablas? ¿Es que te has quedado en blanco. Cállate, que me tienes negra. Tú no solamente no eres verde, sino que deberías estar roja de vergüenza por guarrilla. Entonces, ¿no soy verde? ¡Qué marrón! Esperamos que les haya gustado. Y